Que, eh, a, a, aprovechemos el momento ahora y vamos a escuchar en nuestra entrevista de este momento, de esta hora, a Bernabé Matos, director regional del DIDA. De la DIDA, de, de, de, la, dida, dida, de, la, dida. de la DIDA. Bernabé, buenos días. Un placer días, tenerte acá. Buenos días, amado José Rosa, Carolina Medina. Fulvio. Fulvio, Chellán, Sócrates. Hola. un placer. Bendiciones para ustedes. Gracias por invitarme a este programa de mañana. Estoy a su disposición. Qué pues bueno. la vida. Pero déjalo que haga la pregunta. Pero qué muchacho, este termina, Francis. Lo hice Lo están vi, ah, okay. viendo ahí. No sé. claro. Lo hice adrede. Y si, no hermano. soy yo que estoy interrumpiendo. No déjalo que haga la pregunta. Vamos a aprovechar. Y a y... mi hermano. Lo que pasa es que es la cercanía. Adelante, Francis. Gracias, tiene la, una pregunta. Es que esto es <risa> constitucionalista. No, no Tienes la pregunta, no. Sí, haz la pregunta tú. Bernabé. A ver. Hemos tenido múltiples denuncias de que los difuntos eh, trabajadores, sus familias, no hay manera de recibir en su extensión lo que le corresponde a la muerte de su es progenitor o su, de, su deuda. Su deuda. Su deuda. Eh, sí, gracias Francis. Mira, cada año nosotros como Dida le exigimos a la superintendencia de pensiones que publique el listado de trabajadores fallecidos y trabajadoras cuyos familiares por ignorancia y desconocimiento no han ido a la FP a retirar los beneficios, ya sea a solicitar la pensión de sobrevivencia o la devolución de los aportes. En estos momentos las AFP tienen más de 1.700 millones de pesos que esos familiares no han ido a reclamar. Una, una Estamos pregunta. hablando de 18 mil y pico de fallecidos. Aclara, Carolina, aclara una Carolina? cosa, ¿Cuándo, ¿cuándo le corresponde a alguien sí. obtener eso, uh -huh. accesar a esos fondos? Eh, eh, si está trabajando y muere. Esa es la idea. O, o sí, en, en, en este situación. caso en este caso específico que estamos tratando es de trabajadores fallecidos. Si el trabajador está activo en nómina, okay. le corresponde pensión de sobrevivencia a la viuda y a los hijos menores de 18 años. Eso es de la empresa privada. No, no importa. Okay. No importa. Perfecto. Que trabaje y costice a la seguridad social. Pues ser un empleado público. Niños okay. de, hasta los 18 años y hasta los 21 si, si están estudiando es un derecho que le corresponde pensión de sobrevivencia y en caso de que el trabajador no esté activo no tenga nómina sino que trabaja y fallece entonces le toca devolución de aporte a la familia en este caso a la viuda y a los hijos y si no está trabajando pero está pensionado o sea ya está fuera del trabajo pero está pensionado y ocurre la muerte en medio de esa no porque ya está pensionado okay, ahí, ahí, ahí no, no hay, entra ahí no entra, okay, ahí no entra. Perfecto. entonces el, el, las AFP son cuentas de capitalización individual. Ese dinero es tuyo, es de la familia, ¿no? Sí. Entonces, si el trabajador fallece, hay un orden sucesoral para reclamar. Primero la esposa, si no tiene esposa los hijos, si no tiene hijos los padres, si no tiene padres los tíos, los hermanos, después los tíos, después los primos, y así sucesivamente. Es cierto que se le pone mucha traba. Para que el familiar pueda eh, accesar Mira, a esos fondos. Las, las AFP y las compañías aseguradoras ¿Sí? tienen la una la serie pique. de exigencias ¿Sí? y requisitos y reclamaciones para cuando bueno, la persona bueno, a ver, va pues, a accesar. Eso da pique. Es como es, que se quisieran quedarse y con el dinero. Bueno, el problema se es un plan macabro directo. El problema es que si el dinero no se retira es de las AFP porque no hay una ley reguladora de que ese dinero vaya a otra institución. entiendo entiendes? ¿En ese, entonces, eso es un conjunto ese, de mafia, entonces. En ese momento, que... entonces, todas pues esas exigencias que hay sí. son bien fuertes. No, y aquí hay muchos que son no, abogados, no, no, no, no, como el caso de Amado José Rosa y Sócrates Mercedes, que son abogados. No, Y Francis. No, y Francis no, también, sí, y claro, y pero Francis no, aparte. No, nadie lo ve. Nada son ellos dos. Entonces, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los documentos que exigen, hay una declaración de heredero. Mira qué penca. Aparte de que hay que pagar impuestos por eso. Entonces tiene que Perdó. decir quiénes, quiénes, quiénes van a reclamar. Sí. Entonces, por ejemplo, el trabajador falleció. Entonces le va a la esposa. En ese documento que hace el abogado notario, que tiene un abogado notario, dice casado con la señora Fulana de Tal, porque eran tantos hijos. O sea, un documento bien hecho. Entonces la FP lo devuelve. Eh, dice, eh, no. ¿Sabe eh, por qué lo devuelve? De okay. Eso es una determinación sí, heredero, sí, heredero, sí, sí, sí, claro, no, de Sí, exactamente. Porque dijo que estaba casado con la señora fulana de tal y no tiene la fecha del matrimonio. Pero, pero hay, resulta que en el expediente hay una fecha del hay una, sí. dice una que, que supliría que, la falla. Claro, ¿no? eh, que ah, tiene, porque eran tres hijos. Pero no dice la fecha de nacimiento. Pero es este nacimiento legalizado. Yo quisiera Entonces, pedirle a quien está escuchando, si tiene un caso de esta naturaleza sí. y le ha sido infructuoso, puede llamar. calamar, que nos llame y nos den su experiencia y aprovechar a Bernabé, sí. que es un servidor Público. Eh, público por excelencia sí, y sobre todo vida. que tiene un conocimiento vasto porque él es que ha dirigido el organismo que se supone representa a los contribuyentes o a usuarios que se encuentran en dificultad en cualquier escenario de la seguridad social en la República Dominicana en, sobre todo en esta región y en el y lo, lo que tiene que ver en estos momentos con el fondo con de, el fondo de pensiones ellos, eh, ahí tengo el, el dato eh, Bernabé de que más de 58 mil ciudadanos fallecidos. que ya falle, fallecidos eh, sus familiares no han no han podido cobrar sus pensiones ya sea por desconocimiento Háblenos no de han eso. podido reclamar el derecho no. Han podido no reclamar. sea la devolución de aportes o la presión de sobrevivencia pero dentro de las trabas que hay y nosotros la dida Venimos reclamando esa, eso hace tiempo. Antes, el reglamento decía que si a los dos años tú no reclamabas, ya se perdió. Eso lo, lo logramos llevarlo a siete años. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sean dos años. Sean dos años. Sean, sean, sean se lo sean dejan siete. pasar. En el 2015 logramos modificar eso. Aumentarlo aumentado a siete o años. se robaron cuándo? Solamente, este solamente para, para la devolución de aportes no hay fecha de vencimiento. Pero es para la pensión de sobrevivencia. Entonces, eh, o sea, todo aquel que falleció de 2015 para atrás, lamentablemente a los dos años no, no reclamó. Entonces hay que regularlo un eso, ejercicio eso, eso una, plena una plena, una de plena. Otro de los elementos que es algo que nosotros como día estamos reclamando y diciéndole a la superintendencia es que las AFP solamente están establecidas en Santiago y en Santo Domingo. Abado, tú que has recorrido el país entero, una persona de, de Montecristi que tiene 10, 15 mil pesos en la AFP va a venir no pasando no a reclamar. Posible, y de posible, Pedernales, no de es Samaná es para acá. Entonces, Pero las que... ARS, las aseguradoras, seguro familiar de salud el ARS tienen oficinas en todos los pueblos. Pero que eso debe ser automático. Eso debe ser sí. automático. O sea, Entonces, que esté ahí, que te... El otro elemento es que, no que nosotros interesa. reclamamos es obligatorio por el reglamento de que hay que eh, todos los, cada seis meses las AFP tienen que enviar el estado de cuenta a la persona, al trabajador. Las AFP saben dónde está cada quien porque claro. te reciben un pago, saben claro. dónde tú trabajas, se, tienen tu teléfono, tienen la empresa donde tú trabajas. Entonces, cuando fallece, no lo notifican y están cruzados con la base de datos de la sí. Junta Central Electoral. Entonces, no dan la información, no dan la información y obviamente eh, se supone de que entonces la persona no va a reclamar. Mira, esto podría eh, llamársele eh, hasta descabellado si se quiere el accionar de las AFP. Y el ciudadano debe de, de empoderarse, debe de conocer cuáles son sus derechos en relación al tema de la seguridad social, de los fondos de pensiones. La DIDA tiene situaciones, vamos a decir, de dificultades económicas en el sentido de hacerle llegar estos mensajes, esta información al pueblo. Bernabé, vemos que a nivel nacional la publicidad gubernamental es... Eh, Promoción. Eh, sí, eh, no, llega a un punto en el que te cansas porque es demasiado. Pero entonces en estos aspectos de orientación ciudadana, no vemos nada. Mira Carolina, tú tienes razón. Sí, la, es una obligación dentro de la misma ley. Sí. La DIDA es una, un organ, es una tripartito. Participan los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Uh -huh. Resulta que la seguridad social la paga el trabajador. Y de ese aporte que tú haces como trabajador, la superintendencia de salud recibe una comisión. La CIPEN, la de pensión, recibe una comisión. Pero la DIDA y la Tesorería de la Seguridad Social, la que recauda y la que informa, no reciben. No, Dependemos no, del no presupuesto posible. del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Eso no es posible. Entonces, debería haber una dida en cada municipio. Claro. Sí, óyeme, porque no es fácil para una persona que vive en Río San Juan o en Cabrera o en Nahua venir a hacer una reclamación para aquí o a, a, o a Samaná, que es donde está la otra oficina. ¿Usted Pero no es, lo posible, por recursos? Entonces, es posible no es que, cuestión de recursos? que se, se organice desde tu oficina. Tú tienes la responsabilidad regional. De cuatro provincias. Sí. Entonces. Es posible que se organice una especie de, de correo o envío que se pueda recibir a través de, de envío de, de paquetes o lo que sea y se recoja en tu oficina y se le dé una respuesta por teléfono Ustedes tienen esa capacidad. Sí, de sí, llamar. todo. No. Esa, esa parte sí está resuelta. Tenemos correo electrónico, tenemos Facebook, estamos en WhatsApp. Tenemos... Hay varias formas cómo comunicarse con la gente. Tenemos personal entrenado y en para. Este eso. Momento, Entonces, si, en este momento, si se, gente, se presenta se producto de esta entrevista, si se presenta una persona que tiene un año, que su padre murió, su madre hoy sobrevive y tiene problemas de salud, pero lo que se suponía era la subvención por subsidio de muerte de su sostenimiento, sí, de, de quien sosteniera sí, el padre. Sí, pensión de sobrevivencia. De, sobre, de sobrevivencia. Sí. Puede acercarse a la DIDA y iniciar junto a ustedes ese proceso, ¿ustedes le ayudarían? Claro que sí, eh, eh, esa, esa, es esa es nuestra misión, ese es el rol. DIDA significa dirección de información y defensa de los afiliados a la Seguridad Social. Orientamos y defendemos a la población. No solamente en pensión, también en salud, que es donde el problema es neurálgico con las clínicas, con las ARS, con los médicos, con las coberturas que hay establecida en la seguridad social. Eh, Bernabe, por ejemplo, yéndonos al, al sistema salud, sabemos que los centros no médicos no privados eh, si una persona va por emergencia eh, y no presenta el seguro médico se han dado situaciones de que no quieren atenderlo estamos hablando con Bernabé Martínez, sí, sí. director regional de la DIDA, Dida. aquí. Eh, Bernabé te, te hacía la pregunta en relación a, a lo que conocemos que se ha dado en diferentes puntos del país, en las clínicas que a veces no quieren recibir o atender a los pacientes y no tienen un seguro médico y no tienen un aval económico, mira, lo, eh, ¿Qué hacer el ciudadano en ese sentido fíjate Carolina, mira es que hay un procedimiento que la población tiene que conocer. Okay. Eh, el que está trabajando está en una ARS. Debe investigar cuál es su ARS. Las ARS, administradoras de riesgo de Salud, son las responsables de curar a esa persona, resolver el problema de salud a esa persona. Y para eso, contrata farmacias, laboratorios, médicos y clínicas. Eso se llama red de prestadores. Y tiene que informarle a cada afiliado cuál es las redes de prestadores que hay. Por lo tanto, tú tienes que ir a tu, a tu ARS y preguntarle cuáles son las clínicas contratadas, los médicos contratados, para que tú puedas buscar los servicios de salud. Si tú no haces eso, entonces tú vas a cada clínica preguntando es el seguro y todo eso. Y es obligatorio que cada carnet que te entregue la ARS en, en el reverso tenga la línea 1-200, que es para que okay. tú llames a cualquier hora, Es una, una línea 200 que es obligatorio. 24-7. Porque tú estás aquí, viva aquí en San Francisco Macorís, pero mañana tú puedes estar en Bávaro, en güey, que fuiste ahí, sí. te pusiste mal allá, tú no conoces dónde está la clínica. Llama a tu aseguradora y dice, yo estoy en tal sitio y tiene que decirte dónde tú puedes ir allá. Bernabé, una pregunta, eh, ya saliendo un poquito de, de, del tema y pidiéndole escucha a la producción. Sabemos que aquí Específicamente en San Francisco de Macorís y tú eres testigo porque te hemos comunicado algunos casos, donde un agente asegurado, un, un paciente asegurado, el, hay casos en los que se ha dado que le cobran un depósito por atenderle. Incluso aquí hay un centro médico eh, que en una ocasión a, un, a una persona asegurada le cobró unos 40 mil pesos para un procedimiento de un hijo que le había nacido. Eh, ¿Es esto correcto? Mira, eh, tú eres un vocero de la vida, porque tú sí, gente, claro, que me mandas mucha gente. Sí, claro, yo siempre estoy defendiendo a la gente. Porque... Mira, la ley, eh, el reglamento, carta de derechos de los afiliados, prohíbe el depósito. ¿Oyeron? Es, tienen que llamar a su ARS, precisamente cuando el afiliado llega a la crítica, lo primero que le preguntan es que si tiene seguro. Sí. Y si tiene seguro, llaman al seguro. Sí. Y dice sí. Autoriza para que lo atiendan. Entonces no hay que pedirle depósito. Esa es una mala práctica que se denuncia y nosotros claro, lo vamos a superintendencia, en San Porque está prohibido de pedir depósito. Mira. Y al momento de la de Arta, la clínica te dice cuánto tú tienes que pagar. Pero en verdad, quien debe decirte tu ARS, ARS. Porque tú pagas una diferencia de un por ciento. En caso de cirugía un 10% y en internamiento un 15%, que no puede exceder de dos salarios mínimos, lo plantea la Carta de Derecho. Sin embargo, eh, aún así te cobran de diferencia además más. Por, por lo tanto, tiene que dar la vida a reclamar. Correcto. Bien, la, tengo aquí una información Cero de que la no Asociación Asegurado. de Comerciantes eh, e Industriales, así como la DIDA, están invitando a un almuerzo, conferencia, avances y perspectivas de la seguridad social. Por favor, si me ponen la imagen que mandé. ¿Cuándo es? Eh, eso es el día 30 de octubre, de eh, el en, las, en Avenida Las Carreras, Edificio Empresarial Número 7, en la ciudad de Santiago, República Dominicana, a las 9 de la mañana. Más. Repito, almuerzo, conferencia, avances y perspectivas de la seguridad social. Eh, efectivamente, amado y amigos televidentes, nosotros por primera vez en la región norte vamos a hacer ese encuentro, ese rato. ¿Tú entiendes? Okay. Es con, con, van los actores principales del sistema, Perfecto. va el superintendente de salud y negocio laboral, el doctor Castellano. Hemos invitado a los a empresarios, recursos humanos, dirigentes sindicales, los populares, medios. los medios de comunicación. Hemos invitado. Te la invitación y Johanny la, tiene, Johanny la tiene. Ah, sí. Entonces, Mira, o eso así. es el miércoles 30 que vamos allá. Entonces ya yo con Joanny voy a coordinar sí. para que me diga quiénes van a ir por este programa, porque hay que hacer una lista para incluirlo. ¿Cuál es, ¿Cuál es la forma de comunicarse contigo? Porque la gente que nos está viendo probablemente tenga alguna dificultad que quiera comunicarse sí. y que tú les ayudas. Estamos ubicados en la calle Colón 72, oh, frente a la Cruz Roja, okay. en la Plaza Universo. Estamos en la primera planta, en horario corrido de 8.30 de la mañana a 4 de la tarde al público, aunque nosotros cerramos las 5. Sí. Y, no, y nuestro teléfono 809 725 5955 Que ese siempre lo coge. Yo tengo que destacar sí, que, eh, que siempre lo coge y resuelve. Bernabé. Bernabé Mato ha sido un funcionario de público, verdad. un servidor público. Sí, de verdad. Es. Bien, señores, nosotros vamos a una pausa. Le agradecemos a Bernabé vez más con nuestro querido amigo el hecho de que nos haya acompañado dándonos estas informaciones. Vamos a la pausa, volvemos en breve. Israel, ¿me sacaste la foto, no?